Sientes que la vida es breve y se te escapa en un sinvivir. Sientes amenazas constantes que pujan y luchan por hacerse dueñas de tu sentir. Sientes que las emociones te hablan de una sencilla libertad y la presentan como algo asequible y fácil de lograr. Y también sientes que el anhelo es ya tan grande que tú misma cantas a la libertad y te sorprendes mirando aún más allá. Pero aquí, no tan lejos como en tu imaginación pudieras figurar, no tan cerca que te llegue a intimidar, aquí en ti misma, en tu propia interioridad, está la libertad tan anhelada como la mayor prueba de tu realidad. Si no fueras libre, aquí no podrías estar. Y gracias a la libertad de tu alma es que has venido para sembrar el amor y la paz. Despierta de este sueño mal vivido. Siente tu completa libertad. Eres dueña de ella. Úsala.